Muchas gracias por interesarte, ahora ve con detenimiento la información que tengo para ofrecerte. Recuerda que vamos a aprender juntos la estrategia de tres objetivos vitales que tienes que seguir para empezar un negocio online desde cero, que además realiza tus ventas en piloto automático. Aunque no seas un especialista, aunque no sepas de marketing, aunque no conozcas todas las herramientas que necesitas para automatizar tu negocio, debes concentrarte en hacer y controlar Tres puntos vitales para el éxito de tu negocio 1. Cuidaremos que tus contenidos sean persuasivos 2. Te mostraré la extraordinaria herramienta todo el mundo que yo utilizo por menos de $1.83 centavos al día 3. Te mostraré cómo sacar el máximo provecho a Facebook Ads. Tú pones las herramientas y yo tu capacitación gratuita. Lo primero será definir tu público o públicos para tu producto o productos. Y los beneficios de tus productos a los usuarios. Si no tienes un producto que vender te ofreceré uno con embudo de ventas hecho para que copies, personalices y compartas con tu equipo. Da igual que seas experto o que seas principiante. Quiero que saques mucho provecho a este curso. Siempre estoy dispuesto a contestar tus preguntas. No seas tímida, no seas tímido. ¡Pregunta!